Módulo académico de aprendizaje, cálculo diferencial, unidad didáctica 2, límites en funciones. Los límites nos permiten analizar el comportamiento de una función cuando tienden a un valor establecido de la variable independiente por debajo y por encima del mismo valor, e incluso cuando el valor tiende a cero o a infinito, o cuando el valor de la función está indeterminado, lo que nos permite determinar la continuidad de una función en un valor establecido.